Hola, Poncho, ¿qué tal? Bienvenido de nueva Cuenta. Adelante con la información. Nayeli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos con mucho gusto en esta mañana de miércoles con mucho frío aquí en el estudio congelándonos, pero hay que calentarnos con la información de los espectáculos y por, por ello traemos lo último que ocurre en el mundo de la La Vamos a... G. Oiga, el día de ayer platicábamos acerca y le mostrábamos un video de Carol G. quien fue a, a, a cantar a un barrio popular allá en su natal Colombia. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras estaba ahí cantando, vemos como una chica que estaba en un lado la venta en la cara pues un vaso de cerveza, lo cual obviamente fue bastante desagradable y muchas veces de repente son tonterías que uno comete cuando está pues en público, cuando anda enfiestado o cuando anda tomado. Bueno, pues después de ello, ayer dieron con la identidad de la joven en Colombia y le tupieron fuerte lo que le sigue a través de las redes sociales y por eso no le quedó otra a la chica más que dar la cara justamente a través de las redes sociales y pedir una disculpa, como lo dijo, de la siguiente manera. Lo que hice fue muy mal visto. Obviamente yo también acepto el error, pero todo el mundo cometemos errores. Las cosas no son como lo dicen los medios, que yo soy fan de... De Jaylin o de Anuel, bueno, sí, no. Les quiero aclarar que no lo hice con ninguna mala intención, me emocioné, estaba súper borracha, tampoco justifica eso, pero todos cometemos errores, entonces pido muchas disculpas a Carol G, a toda su fanaticada. Bueno, así las disculpas, justamente a esta chica, como le menciono, porque ayer le tuvieron redes sociales. Comenzaba su disculpa diciendo: Me disculpo por lo que, lo que hice ayer, se vio mal. Pues, obviamente, ingrata, ¿cómo querías que se viera? Pero bueno, una situación que se ha visto en muchos conciertos. Pero así, la disculpa de esta joven. Vámonos a más información. Oiga, vámonos a cosas más agradables. Y es que la serie de Miguel Bosé prácticamente ya está terminada. Ahora solamente se está esperando la fecha de lanzamiento, que aún no se dice eh, puntualmente. Más sin embargo, se menciona que podría ser a finales de este 2022. Ayer el cantante español estuvo compartiendo de estas imágenes que estamos viendo justamente en la pantalla. Las primeras imágenes de Bocé, así se llama la serie Bocé, la cual llegará por la plataforma Paramount Plus, la cual, por cierto, hasta el momento no está disponible en España. Pequeño detalle para toda la fanaticada, pues, del natal país del cantante, que hasta ahorita no existe en la plataforma. Me imagino que tendrán que arreglarlo de alguna manera o ver otra opción para que esta serie, bueno, la pueda disfrutar, por supuesto, el público de allá de España. ¿Cuántos episodios serán? Seis episodios de 50 minutos cada uno. Lucía, Bocé y Juli Iglesias serán personajes también presentados dentro de esta serie. Los capítulos cuentan 20 años de la vida del artista desde 1976 hasta 1996, aunque retratan también momentos de su infancia y de la gira Papito entre 2007 y 2008. La historia es anterior a sus recientes problemas con Hacienda o sus polémicas pues declaraciones acerca del coronavirus. Ya ve que el cantante pues, no cree y nunca creyó acerca de este virus que definitivamente afectó a todo el mundo. Él decía que esto era pura mentira. Bueno, pero como mencionamos, la la fecha aún no se sabe de estreno, lo que sí es que estas imágenes que estamos viendo en pantalla las presentó el cantante el día de ayer y dice que ya está desesperado y también emocionado por mostrar parte de lo que ha vivido a lo largo de su vida a través de esta serie Vocé que llegará en próximos meses, así que estaremos muy muy al pendiente, Hugo Fuertes, José Pastor y el español también Iván Sánchez son algunos de los actores quienes darán vida en diferentes etapas de niño, de joven y de adulto al cantante Miguel Bosé, estaremos muy al pendiente, por supuesto que aquí lo mantendremos bien, bien informado. Vamos a cambiar de información y nos despedimos con esto, y es que el día de ayer platicábamos acerca de la Met Gala y la gran cantidad de famosos que llegaron con diferentes vestidos. Bueno, una de las que dio más de qué hablar fue Kim Kardashian. Ayer le decíamos acerca del vestido que había utilizado, que se decía que habían sido minutos los que había utilizado el vestido original de Marilyn Monroe cuando ella cantó el Happy Birthday, ¿se acuerdan En alguna ocasión. Bueno, pues, eh, también lo que se decía ahí en redes sociales que este, este eh, vestido era de Kim Kardashian ayer en este video que comparten a través de la eh, página de Ripley. no, el vestido no es de ella, ella no es la dueña este vestido lo tiene nada más y nada más que sí justamente el museo de Ripley por el cual eh, pagaron cantidad enorme de dinero, ¿qué fue lo que pasó? La historia dice que hace dos meses había hecho la petición de que si le permitían vestir eh, pues esta prenda icónica y el museo le dijo no porque tus medidas no dan y se puede dañar, dicen que es un vestido de 60 años ya de antigüedad, ¿qué fue lo que pasó? Hicieron un trato, psicológico. Kim Kardashian podría rebajar alrededor de 10 kilos para que pudiera entrar en el vestido, podría haber la posibilidad, pues Kim Kardashian se lo puso de meta y lo logró. Fue por eso que estuvo minutos solamente dentro de un lugar especial vistiendo esta prenda con guantes, como usted veía, se la pusieron con mucho cuidado. Fueron minutos, le tomaron fotografías e inmediatamente cambió por una réplica que tenía y la cual fue eh, la cual lució dentro del Met Gala. Ahora, estas imágenes que veíamos que la dan como un estuche y es emociona, es que como parte del regalo le dieron un mechón del pelo original de Marilyn Burr. Esa imagen que estamos viendo ahí, mire, que se sorprende. Es un mechón original del cabello de Marilyn Monroe y bueno pues es un detalle que ella agradeció dijo no puedo creer que tenga esto dijo voy a dormir con este pues regalo todas las noches va a estar al lado de mi cama y será más satisfactorio que dormir con mi novio así lo dijo justamente en este video y bueno pues tremendo regalo y así compartían cómo fue pues eh, el probarse este vestido unos segundos, unos minutos para la famosa socialidad Kim Kardashian, ahí está la información información como siempre calientita, fresca no, como a mi compañero Rafa, que va a veces información bien atrasada, pero bueno, haciéndole comprando a <risa> Daniel y regreso contigo el otro lado. Nada este. más porque no tiene prendido el micrófono, Rafa, en este momento, porque ya estuviera aquí metiéndose también Ando en, en tu baño, sección, ¿verdad, Poncho? Oye, pues muchas gracias por esta información y nos vemos entonces más al ratito con más. Buen día. Saludos, Rafa. Buen día.